Hola, soy Ana María Ángeles Feriso, directora del Instituto Avanza de Madrid, eh, soy psicóloga, clínica y coach. Eh, estoy encantada de haber participado en este curso de dinámicas de autor que me ha aportado muchísimo, muchísimo para poder aplicar todo lo que he recibido de una manera divertida, de una manera lúdica en las eh, dinámicas de los cursos que vamos a impartir. Así que me he llevado una riqueza enorme, he compartido muchísimo con mis compañeros y compañeras y además eh, bueno, pues, eh, tengo toda una metodología maravillosa para poder eh, también eh, comunicar y, y compartir con, con otras personas. Recomiendo muchísimo este taller, creo que es algo realmente útil, eh, divertido y práctico y pienso que todas las personas que trabajamos en formación deberíamos realmente eh, vivirlo y poderlo luego disfrutar y aplicarlo.